Bien, ya tenemos casi completo totalmente nuestro modelo. Ahora lo que podemos hacer es completar los eh, diferentes eh, materiales y detalles que le van a dar aspecto de realístico eh, y determinación final. Habilitamos desde el icono de, de materiales del panel lateral y por ejemplo podemos seleccionar asfaltado y revestimientos, vamos a seleccionar este tipo de revestimiento por ejemplo para aplicar en esta fachada eh, podemos elegir otros que combinen, podemos com este, ir completando, podemos probar diferentes opciones ustedes pueden ir eligiendo el estilo de material que crean conveniente esto es completamente libre pueden aplicar criterios de diseño, pueden explorar todas las opciones que puedan tener eh, que les brinde su creatividad y las posibilidades y lo interesante es que eh, aparte podemos brindar aspecto eh, realístico con los recursos de visualización que ya estuvimos anticipando en los videos anteriores. Eh, por ejemplo, en este caso yo voy a habilitar las sombras ¿sí? en, la, en el panel de visualización. Eh, están desactivadas, las vamos a activar y eso ya ayuda bastante a brindar un aspecto eh, más eh, de entorno natural real. Otro recurso que podemos tener es trabajar, eh, por ejemplo, este paño que tiene un pequeño este, revestimiento rugoso, le vamos a dar profundidad y eh, de esa manera pueden seguir profundizando el estilo visual que prefieran. Pueden cambiar el aspecto del entorno, pueden aplicar eh, los componentes, eh, de manera que eh, puede quedar completo el ejercicio con la exploración de todas las herramientas y recursos visuales.